Te bendiga, desde aquí te mando un abrazo con mucho amor, te amo, descansa, duerme, mi amor, descansa, mi princesa, así, cierra tus ojitos, esos ojitos tan hermosos, tu boquita preciosa, siente tu carita en el besos en tu hermosa cabellera mi amor mi amor yo estoy contigo te amo lo sabes me tienes a mí te quiero mi amor no sufras más recuerda que te amo con todo el alma no te desesperes amor te amo por siempre